Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos aquí a Armas de Reciencia, un programa creado, generado para ti, para que puedas encontrar esa luz interior, toda esa energía que está plasmada desde adentro. Gracias, gracias por estar aquí un día más, un martes más, un martes más de eh, este programa Almas en Conciencia. Te recuerdo, mi nombre es Margarita Mercado, estamos aquí saludándote desde eh, Chicago, Illinois el día de hoy. Gracias a todos aquellos que eh, me siguen en mis redes sociales, te recuerdo, eh, me puedes encontrar en Facebook, Instagram, eh, por ahí algunos videos que ya he empezado a subir en TikTok, eh, por ahí puedes encontrarme. Y bueno, pues el canal, recuerda suscribirte y a los que estén en el canal, muchas gracias. Regálenme por favor siempre eh, sus manitas de arriba dentro del canal. Eh, déjenme también en los, los comentarios ahí, este, también siempre estoy al pendiente de las personas que me inscriben a través de eh, del canal de youtube y les recuerdo para los que están ahí en el canal de youtube en la parte de abajo se encuentra eh, la descripción de eh, las páginas así que tú puedes seguir el link de, de esas páginas y si a ti te gustaría estar en vivo eh, en la transmisión pues bueno, puedes entrar directamente a Facebook en Almas en Conciencia para que eh, me puedas encontrar y bueno pues eh, el día de hoy eh, elegí bueno yo no lo elegí en realidad eh, sentí la vibración de que este era el tema del día y que teníamos que ahondar recordar y reafirmar Muchas cosas con, con respecto a los ángeles y que de pronto olvidamos, de pronto las dejamos por ahí y eh, no las estamos haciendo al 100% conscientes y que eh, pues eso también es una herramienta que nos puede ayudar a nosotros para nuestro día a día y que podemos ir aplicándola y haciéndola cada vez más consciente bueno pues para vivir esta vida con mayor plenitud, con mayor gozo con mayor alegría y que de pronto pues la olvidamos la vamos dejando, sabemos que existen los ángeles, sabemos que los ángeles nos ayudan sabemos que los ángeles eh, siempre nos guían, pero ¿qué tan consciente estás siendo de la vibración de los ángeles, de la frecuencia que ellos manejan ¿Conocías o sabías que existe una frecuencia en específico eh, con respecto a Los Ángeles y que Los Ángeles pueden ayudarte con esto? Bueno, pues no te vayas el día de hoy. Aquí vamos a platicar de eso y más con respecto a Los Ángeles. Mientras, aquí nada más vamos a dar un, un saludito muy rápido por acá a Crisanta Moreno, Nina Mar, Loli. Eh, mi bella Loli, la consentida, Lupita Rodríguez, Omar Cifuentes, Ivonne Espejel, Martita Mayen y María Can Castilla. Saludos y gracias, gracias por acompañarme aquí. Y por favor, sígueme regalando más corazones para que se activen cada vez más las notificaciones con las personas y puedan estar aquí presentes en el programa. Y ahora sí, a ver, déjenme ver. Mmm. Bueno, vamos a iniciar. La frecuencia. Sabemos que todos tenemos una frecuencia y que todo vibra, ¿verdad? En el, en el mundo todo mantiene una frecuencia, todo se mide en ciertos niveles de frecuencia y nosotros nos manejamos en ciertos niveles de frecuencia. Esto se debe pues a la vibración que nosotros estamos emitiendo. Eh, y nuestro cuerpo emite una cierta vibración una cierta frecuencia que eh, pues en, maneja en niveles tenemos diferentes niveles eh, que de pronto nosotros estamos eh, moviéndonos y que muchas veces estamos como oscilando no entre entre una frecuencia y otra y estamos eh, a veces como súper elevados y de repente estamos como muy bajitos de energía y eso lo podemos sentir, o sea, podemos sentir que de pronto eh, pues decimos, ¿no? Así como, ay no, pues es que siento mi cuerpo cansado, siento este muy poca energía, siento que no estoy eh, pues al 100 y esto muchas veces... Lo, lo ponemos como decir, Ay, bueno, pues es que no descansé, no dormí, no este, no sé, tuve un día muy pesado antes, el día de ayer, eh, me siento de cierta manera y así, ¿no? O de repente las preocupaciones eh, te restan un poco de descanso y entonces eh, el estrés eh, te hace sentirte agotado. entonces eh, nosotros nos vamos dando cuenta ¿no? que hay muchos factores que pueden afectar nuestra energía y que más ahorita me estoy enfocando en la parte física que vamos sintiendo en nuestro cuerpo ¿no? y eso también a veces se ve reflejado pues en, en la parte del cuello o estamos muy tensos y, y vamos, lo vamos sintiendo, ¿no? Hay, hay partes a lo mejor de cada quien que se pueden dar cuenta, observar y cuando se encuentran como muy cansados o muy agotados con, con esta, como que decía, como que la pila baja, eh, ustedes deben darse cuenta. A veces hasta los ojos los sienten pesados. Eh, se siente, ¿no? O sea, se siente esa, esa parte de, de ir identificando y que tú vayas también identificando en tu cuerpo. O sea, cuando tu cuerpo o aprender a escuchar tu cuerpo, cuando tu cuerpo te está reportando que no está bien. Eh, de pronto parece algo muy obvio, pero eh, no lo hacemos tan consciente y vamos arrastrando nuestro cuerpo a eh, que haga o forzar a nuestro cuerpo que haga eh, ciertas actividades cuando nuestro cuerpo está agotado. Entonces eh, es bien importante que tú comiences a darte cuenta y eh, y que tu cuerpo te está hablando de ciertas situaciones que a lo mejor no estás tomando tan en cuenta. Y que quiero que lo vayas identificando porque esto te va a ir llevando de la manita para... Eh, justamente lograr una frecuencia con los ángeles, entonces primero es como identifica esta parte de tu cuerpo, comienza a darte cuenta cómo está tu cuerpo cómo se siente tu cuerpo cómo estás habitando tu cuerpo si realmente estás siendo consciente de todas las partes de tu cuerpo y que bueno pues eso también eh, te va llevando paso a paso para poder ir identificando todavía algunas otras cosas que tienen que ver con tu exterior una vez que nosotros identificamos eso, nosotros ahora vamos a comenzar a darnos cuenta que hay situaciones que vienen de nuestro exterior que eh, normalmente nos hacen a nosotros sentirnos de cierta manera. Porque nosotros damos el permiso, abrimos nuestro eh, campo para eh, absorber otras cosas o estar en contacto con otras que las dejamos entrar. Dejamos de entrar eh, tanto lo bueno como lo malo muchas veces, eh, la alegría como la tristeza, como el miedo, como el enojo y eso eh, viene, o sea todas esas proyecciones que nosotros damos hacia nuestro exterior de todo lo que a mí me está eh, molestando. Y que yo creo que alguien viene de mi exterior para estarme molestando o, o me da alegría, me da mucha felicidad eso que veo en mi exterior y entonces eh, me conecto con mi exterior y a veces dejo de escuchar también eh, mi cuerpo y entonces nada más estoy viviendo hacia afuera y dejo de escucharme. Entonces empiezo a vivir lo que el otro dice, lo que el otro hace, lo que el otro o la otra o el grupo eh, me está mostrando y estoy enfocada, enfocado en mi exterior y que eso también obedece a una frecuencia y a una vibración que me refleja a mí. Eh, ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy viviendo? Y si esta parte de mi cuerpo la conecto o la desconecto. Y entonces eh, hay que hacer también esa parte de conciencia de qué tanto estoy viviendo en esta frecuencia y qué tan consciente soy de eh, cómo vuelco absolutamente toda mi atención en todo lo que tiene que ver con mi exterior y me dejó de escuchar. Eso también hace esa desconexión de nuestro cuerpo y dejamos de entrar en una cierta vibración, en una cierta frecuencia. Eh, estos son como pequeños puntitos para que tú te vayas dando cuenta eh, cómo, cómo estás y que esto es como el test el día de hoy para que tú puedas darte cuenta cómo estás vibrando y eh, por ahí ya te vas poniendo palomita o tache <ríe> si estás eh, haciendo consciente de partes de tu cuerpo si estás haciendo consciente lo que tu exterior te está marcando y cómo lo estás viviendo bueno, una vez que ya identificamos estas partes y de cómo estamos viviendo bueno, pues entonces nosotros ya sabemos y obedecemos que eh, tenemos a nuestro alrededor este campo vibratorio. Este campo, esta energía vibratoria se debe a mis emociones, mis pensamientos y mis acciones. Todo tiene que ir en, cierto, en un cierto orden y que mientras más consciente sea de lo que yo siento, de lo que yo digo y de lo que yo hago va en una misma eh, línea, yo voy a poder acceder de una manera más sencilla a la frecuencia de los ángeles. Ahora, si yo soy consciente de cómo estoy vibrando, de cómo estoy eh, atrayendo las cosas, entonces me voy a dar cuenta si realmente estoy logrando el hacer esa conexión con los ángeles. Cuando yo no soy tan consciente de qué es lo que estoy diciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo está mi cuerpo para poderlo hacer y que muchas veces esos eh, restitos o bajones de energía hacen que mi frecuencia baje y entonces yo no conecte al 100 con los ángeles o no sea tan consciente. Eh, aquí lo que, lo que nos, nos muestra siempre es, date cuenta de que si tú tienes demasiados pensamientos, eh, de baja vibración al día, eso hace que tu frecuencia esté muy bajita y que dices, bueno, pues yo pido mucho a los ángeles, no me ayuda no veo un avance, no sé qué está pasando conmigo. Bueno, hay que comenzar desde nosotros para poder acceder a esa frecuencia que es una frecuencia de alta vibración a la cual ellos siempre nos llevan. Las frecuencias de alta vibración son las que nos ayudan a salir de donde nosotros estamos. O sea, eh, si tú quieres lograr una sanación física, mental, espiritual, tenemos que cambiar y subir, elevar nuestra frecuencia vibratoria para poder salir de cualquier situación. De cualquiera, porque la frecuencia vibratoria más elevada siempre nos va a llevar a la solución de las situaciones que estemos viviendo. Las que sea que estemos cursando, para nosotros es importante que seamos muy conscientes que todo lo que eh, nosotros estamos emanando atrae, atrae y atrae más de lo mismo. Entonces, si tú eres consciente de que tus frecuencias son bastante bajas en cuestión de lo que dices, de cómo te expresas, de cómo hablas de los demás, lo que piensas de los demás, lo que sientes de los demás y lo que sientes de ti, lo que piensas de ti, si realmente sientes o crees que puedes lograr algo, si realmente crees o sientes que puedes hacer algo, eso realmente es eh, esa, ese campo que empieza a transformarse y que empieza a mostrarte si realmente esa esa vibración puede ayudarte o no a hacer lograr algo y parte mucho de cómo lo estás viviendo tú desde tu interior cuáles son esos pensamientos que le dedicas al día a tu sanación, cuáles son esos pensamientos que le dedicas al día a observar las soluciones y que se pueden transformar y que si normalmente digo es que siempre pasa lo mismo, es que siempre estoy pensando en esto y veo que no se da, entonces observa esas pequeñas palabras de siempre pasa lo mismo y no se da ya desde ahí estamos actuando, pensando, sintiendo que las cosas no van a salir y eso es una frecuencia y eso es lo que muchas veces a nosotros nos detiene para poder lograr lo que tú deseas, inclusive hasta poder cambiar y expandir esta cuestión de energía y que tú realmente puedas estar en esa frecuencia de vibración de los ángeles. Eh, Ahora, también, no con esto estoy diciendo que ya no vas a sentir el enojo, la tristeza, la ira, que ya no vas a sentir eh, todas esas emociones. Más bien es vívelas, vive ese momento, vive esa etapa, vive esa situación. Lo único que están pidiéndote es vive las emociones a tope, tienes que pasar por ellas. No podemos reprimir las emociones, no podemos eh, decir, ay no ya, estoy tan enojado pero ahora quiero estar feliz, sino es vive tus emociones hasta donde tengas que vivirlas tú, sin necesidad de recargárselas al otro, sin necesidad de, de ponerle al otro, sino... Empieza a vivirlas desde tu interior y observa hacia dónde te quieren llevar. Observa hacia dónde te quiere llevar tu mente, observa. Eh, solamente mantente observando todo lo que están tratando de, de hacer en ese momento, tu mente, tus pensamientos, y siéntete como, como esa parte separada observando todo esto. Y una vez que nosotros estamos haciendo esto, estamos ayudando a que eh, empiece toda esta eh, frecuencia a transformarse. Y no es que nosotros no podamos acceder al 100% con los ángeles, pero una vez que pasan nuestras emociones y baja toda esta situación, nosotros ya podemos realmente observar y ver con claridad la frecuencia que nosotros queremos alcanzar. Tenemos la idea de que normalmente nosotros no podemos alcanzar esas frecuencias y que son complicadas. Y esto en realidad es un mito, lo que pasa es que nosotros tenemos que basear nuestra mente, vaciar esas emociones para que nuevamente volvamos nosotros a nuestro estado original, a nuestro estado natural. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que realmente depurar muchas de las cosas que estamos pasando y que nos han absorbido tanto que nosotros eh, nos dejamos llevar, nos dejamos llevar y nos dejamos sentir y pensamos que solamente eh, somos eso, que solamente somos el enojo que solamente somos eh, el dolor, que solo somos la tristeza, que solo somos eh, todos esos eh, cúmulo de, de situaciones que se encuentran ahí en nuestro interior, eh, que muchas veces reprimimos y que no queremos tocar, que no queremos abrir y que se quedan ahí y que eso está mermando que nosotros podamos entender la frecuencia de los ángeles. Cuando nosotros realmente destapamos y abrimos esa conciencia de poder drenar, vaciar todo lo que nuestra mente nos ha contado, todo lo que nuestra mente nos ha dicho que somos y que en realidad es eh, solamente un cuento, solamente es eso y que nos damos cuenta que en realidad lo que permanece inamovible, lo que permanece... Siempre en ese estado es eh, nuestra luz, nuestra conciencia. Mientras más consciente sea yo de que en realidad era como algo que estaba empañando mi cristal que no me permitía a mí ver con claridad el mundo, la vida y yo voy limpiando esas emociones, voy quitando esas capas, voy ayudando a tener esa claridad. De que en realidad soy esa frecuencia y que estoy en camino de poderla vivir en todo momento. De poder acceder a esta nueva eh, frecuencia, porque bueno, pues ahora todos como sabrán estamos ya viviendo una nueva frecuencia, pero que... Hay algunos que nos está eh, costando un poco más de trabajo, hay algunos que no. Eh, hay algunos que ya viven así como de, esto es lo que siempre había esperado. Y algunos otros están como de, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo que forzosamente ver eh, este dolor? ¿Por qué forzosamente tengo que volver a tocar esta situación? ¿Por qué forzosamente tengo que estar con la persona que... Que, este, que me lastimó, que me hizo, o sea, volver a, a revivir esas emociones. Y bueno, esto, esto es porque es necesario y es como tocar ese punto, ver ese punto, es tu tiempo y tu momento de abrir y destapar todas esas emociones que habían estado ahí guardadas y que es necesario Llevarlas, abrirlas, tener esa conciencia y empezar a transformarlo. Y así entonces cuando descubres esa luz es más sencillo porque hay muchísima más claridad para poder entrar a esa frecuencia vibratoria que realmente es la auténtica conexión con los ángeles. ¿Cómo y por qué y para qué eh, poder escuchar? Porque tu mente se mantiene en paz. Mientras menos cantidad de pensamientos tengas pasando por tu mente, mientras te vivas de una manera cada vez más libre, menos aprisionada con tantos pensamientos, va a ser cada vez más sencillo el hecho de que tú puedas conectar con esa frecuencia de los ángeles. Esa es mucha de las claves del de, de el por qué... Eh, Puedes sentir a lo mejor para los que eh, ya lo hacen, eh, el sentir eh, a los ángeles decir, bueno, es que estaba en un lugar, eh, en un campo y, y me senté y pude escuchar la voz. Claro, porque estabas en esa tranquilidad, estabas eh, en ese lugar, en esa, en esa frecuencia eh, en donde todo es perfecto. Todo es perfecto, entonces empiezas tú a sentir y vivir a través de esa perfección y es más fácil poder entrar en esa frecuencia vibratoria, cuando tú realmente te encuentras en esa paz, cuando realmente te encuentras en esa tranquilidad. Hay espacios y momentos en donde dicen, bueno, es que eh, a mí de pronto me llegó la solución, bueno, pues que la pediste, pediste entrar en esa frecuencia, entonces es probable a lo mejor que estés viviendo emociones fuertes ahorita eh, que, que se están manifestando por, por muchas situaciones eh, tanto físicas, en mundiales, eh, situaciones que todavía se siguen como revolviendo. Ahorita estamos como en el huracán de muchas situaciones y internamente todos tenemos que reconocer que hay... Eh, Muchas situaciones que todavía eh, no tenemos la claridad para, para poder saber hacia dónde estamos dirigiéndonos al 100%, sino que tenemos que dar ese espacio a que esta tormenta pase para que nosotros podamos tener la claridad suficiente y ya poder ver las cosas de una manera cada vez más calmadita. Y es normal porque ahorita... Eh, de acuerdo a todo lo que está pasando, tanto astrológicamente, como mundialmente, como emocionalmente, creo que muchos estamos siendo impactados con, con esta información. Sin embargo, no hay que perder de foco que esto es solamente como el reacomodo o reajuste de nuestra frecuencia vibratoria y que nuestra frecuencia y se está elevando, la tierra obviamente ya se elevó y nos está llevando a todos nosotros a poder observar las cosas y que no podemos evitarlas, no podemos seguir evitando ese dolor no podemos seguir evitando esa situación a esa persona sino realmente es reacomodar, reajustar desde mi interior para que yo pueda cada vez estar más consciente de mi paz, más consciente de mi luz, más consciente del ser espiritual que soy y que estoy cursando esta vida y que estoy en camino de cada vez expandir mi luz, cada vez eh, ser más consciente de lo que la vida me está dando y de lo que la vida eh, desea mostrarme y que nos está pidiendo más de nosotros, nos está pidiendo más autenticidad, nos está pidiendo cada vez más honestidad, que ya no ocultemos lo que queremos y no queremos y lo que deseamos o no deseamos en nuestra vida. Porque en este momento, en este tiempo de depuraciones, depura las emociones, depura los sentimientos, depura inclusive hasta las personas que a lo mejor ya no pertenecen a este momento, a esta etapa de tu vida, y no quiere decir que las dejemos desde el dolor, sino desde el amor y la conciencia que a lo mejor ya cumplieron esa etapa, ese tiempo de, de acompañamiento, y que ahora, bueno, pues te toca descubrir. Eh, otro lugar, otra, otra situación, algo completamente distinto y que bueno, que mientras más consciente seas tú de esto, más te va a ayudar a poder estar eh, desde este otro lado, viviéndolo desde la conciencia y desde el amor. Y bueno, que ya les hablé, eh, que esto es como... Una penumbra que, que todos tenemos en nuestra mente, que son todos los pensamientos. Imagínense que es como toda esa neblina que no nos permite ver con claridad, o sea, nuestros pasos. Entonces, aquí lo, lo importante es deshazte de todo esto y mientras más baseas y dices, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Escribe, camina desde esta conciencia de basearte. Eh, también puedes hacer alguna meditación que bueno, les recuerdo aprovechando, hablando de meditaciones, les recuerdo que nosotros tenemos meditación todos los miércoles a las 7 de la noche para que puedas acompañarme en nuestras meditaciones. Y voy a dar aquí algunos eh, saludos a las personas que el día de hoy eh, están por acá conectándose y les agradezco mucho, mucho. Eh, el hecho que estén aquí Beatriz Rodríguez, Jasmine Raquel, eh, Juliet Luis, Patricia Herrera, eh, eh, Inge Berry, saludos, un abrazo, Claudia Reyes, eh, Guadalupe Rodríguez, eh, Raquel Díaz Perea, dice... Eh, mmm, Dice Raquel, Ay, gracias por haberme acompañado y les recuerdo también que todos los eh, jueves son los días de mensaje, los martes es de reflexión. Y bueno, pues como estamos hablando de esta frecuencia angelical, dime si tú eh, habías observado, platícame por favor aquí en los comentarios si es que tú alguna vez habías observado. Eh, Analizado, pensado, esta frecuencia. Y que bueno, pues esta frecuencia pues obviamente es todavía más... Eh elevada y por eso siempre se te pide que tienes que estar como en paz y en tranquilidad o en un lugar muy armónico para poder estar en esa conexión y claro, porque nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras ideas de pronto eh, no nos permiten a nosotros entrar en esa frecuencia de los ángeles porque digamos que nuestra frecuencia es así como toda eh, cerrada y toda tosca, burda y ellos tienen como esta vibración más sublime, más de paz, más de armonía, de tranquilidad y que cuando nosotros estamos así ellos lo único que hacen es rescatarte o sacarte de esa, de esa situación y volverte a elevar en cuestión eh, de energía y de frecuencia vibratoria para poder estar justo eh, en donde ellos quieren que tú estés. ¿Cómo vamos a también a atravesar y poder eh, salir de esas situaciones a través también de la gratitud? Yo les he hablado mucho y he hablado muchos años de la gratitud y siempre les he dicho eh, que hay... Eh, no hay mejor sentimiento para poder partir y cambiar nuestras situaciones a través de la gratitud y que mientras más agradecido estés, no nada más de pensamiento, sino de emoción, eh, más fácil va a poder ser el que tú puedas transformar la situación eh, que, estés, que estés viviendo. Y eh, dice Erika Arellano, hola, bonito día, saludos. Eh, Lorena del Ángel, buenas tardes, gracias por estar aquí. Y así es, como nosotros vamos quitando capa tras capa de emociones, de sentimientos, de situaciones que nos estaban bloqueando para poder acceder a esta nueva frecuencia, a esta nueva vibración que eh, nuestra alma sí que se la sabe eh, nuestra alma conoce esa frecuencia la que no la conoce pues obviamente es la densidad y esa densidad es la de nuestro cuerpo la de nuestros pensamientos que mientras más eh, tratemos de alinearlos más sencillo va a poder ser para nosotros el canalizar, el sentir, el abrirnos eh, el sanar eh, tanto físicamente eh, como emocionalmente y eh, tenemos que empezar a liberar, tenemos que empezar a vaciar todo esa, ese cúmulo de emociones, sentimientos que hemos estado reprimiendo y que de acuerdo a este nuevo a esta nueva orden, eh, pues ya no podemos seguirlos cargando ya no podemos seguir cargando eh, emociones tan viejas y obsoletas que te dicen, bueno, este juicio esta creencia que te lleva muchas veces al sufrimiento eh, el que no sigas cuidando tu cuerpo el que no sigas observándolo eh, muchas veces inclusive hasta el cuerpo te dice, oye ya no me des esto, no me gusta, no me hace bien, o sea, sé que te gusta el cuerpo, dice, ¿no? O Entonces sea, el cuerpo dice, ay, sé que te encanta esto, pero no nos hace bien, mira cómo me pongo, mira, este no descansamos y a lo mejor inclusive hasta eso, ¿no? Si llegamos muy tarde y nos acostamos y tan pesado, mira cómo me pongo, ya no puedo. Entonces, observa ese tipo de situaciones que parecen tal vez tan sutiles, tan sencillas. Pero eso te lleva a una nueva frecuencia y eso te lleva realmente a la frecuencia de los ángeles. Es qué tan consciente eres de que esos pequeños aspectos de tu vida te están llevando a conectar con esa frecuencia y si lo estás haciendo realmente o no lo estás haciendo. Si estás teniendo un buen descanso o solamente estás dándole más vuelta a la misma situación una y otra y otra y otra vez y no te estás dando el permiso realmente de escapar y salir y de elevar tu frecuencia para poder ver las cosas de una manera distinta. Por ejemplo, eso es como, como hablan de, de los animales de, de las águilas, eh, que ellas vuelan todavía más alto eh, que muchas otras aves para poder ver el panorama mm, más completo. Pueden ver un mapa cada vez más más grande y pues esto debe ser que sube más y esto lo pondríamos así y verlo como una metáfora. no Entonces es como que nosotros para poder tener la claridad tenemos que elevar nuestra vibración, nuestra frecuencia y poderlo hacer desde esta parte eh, más consciente entonces ya les dije por ahí varios tips eh, que ustedes pueden comenzar a hacer para realmente acceder a esta la frecuencia vibratoria de los ángeles eh, y les dije traten bien a su cuerpo escuchen bien a su cuerpo eh, háblense eh, con más cariño háblense con más amor eh, estamos de pronto programados para siempre ver todo lo malo, recordar todo lo malo, pero hay que desprogramar todo eso, hay que desprogramar eh, todas esas memorias que inclusive hasta vamos heredando y que si tu bisabuelo, bisabuela, tatarabuela eh, se va preguntando esta parte de de decirse a sí mismo, eh, no sé, estoy pensando en algún ejemplo, alguna expresión, eh, falta de amor, de, de desvalorización que existe en ¿no? todo nuestros, eh, nuestro árbol genealógico y, y siempre estamos diciendo que a lo mejor no nos merecemos algo en específico, no nos merecemos esa casa, no nos merecemos ese auto, no nos merecemos tener una profesión. Eh, por mi edad ya no puedo estudiar esto, por mi edad no puedo hacer esto. ¿Cuántos juicios hay eh, detrás de ti que no te dejan ser realmente eh, lo que venías a ser, que es lo que les hablaba de ser ese ser auténtico? Y que eso también, pues obviamente, resta aún más nuestra frecuencia, porque vivimos más a través del juicio y no, no nos permitimos fluir, nos frenamos por nuestros juicios, nos frenamos por nuestras ideas y no eh, estamos viviendo en plenitud. Y eso es lo que buscan los ángeles: que tú vivas desde la alegría, desde el gozo, desde que eh, te sientas como en esa sincronicidad. Y que si ustedes se dan cuenta, o sea, hemos vivido como lapsos de esa frecuencia vibratoria en donde sentimos que todo está fluyendo este, de manera eh, armónica, que desde que me levanto eh, siento que los pajaritos empiezan a cantar y que empiezo a sentir que, que las cosas empiezan a fluir de, desde ese momento, este, casi casi las puertas se abren para mí, para muchas cosas y que de pronto pasa algo que empieza a bajar mi frecuencia y que, no sé, este, alguien se me atraviesa con el auto y me empiezan a decir cosas y de pronto yo empiezo a sentir ese restar de energía. Y dices, oye, pero si yo venía muy bien y entonces de pronto otra vez se me aparece esto y hace que yo empiece a bajar mi frecuencia. Obsérvate, o sea, cómo de pronto nosotros mismos nos vamos desconectando de esa frecuencia. Y que eh, este campo, o sea, de la materia nos arrastra muchas veces a volver a bajar nuestra frecuencia, pero es observa, mantente consciente de cómo es muy fácil que nos arrastren a llevarnos a otras frecuencias que nosotros no estábamos, nosotros no habíamos entrado a, a ese día eh, con esa frecuencia y de pronto nos arrastran y no somos tan conscientes de cómo nos dejamos llevar por eso. Y voy a leer por acá un comentario que nos están dejando que dice eh, ciertamente me dice Betty, ciertamente me costaba mucho poder conectar con mis angelitos, sin embargo el platicar con ellos a diario y sobre todo hacer las meditaciones me ayudaron a estar más eh, entrelazada con mis ángeles y es una sensación extraordinaria ver cómo están a nuestro lado ayudándote, guiándote y son excelentes amigos, gracias por enseñarme a quererlos y si, sí, eh Gracias Betty por recordarme esa parte y, y es esto, es eh, mientras más nosotros nos acerquemos y mientras más les hablemos y mientras más los hagamos partícipes de nuestra vida, más consciente eh, de esa frecuencia que ellos emanan del amor, de la gratitud, de poder eh, que nosotros estemos cada vez más limpios de, de nuestras ideas, de nuestros juicios, de todo eso que si te das cuenta, todo eso tiene como un peso en nuestro interior que nos hace sentir agobiados, cansados, hasta nuestro mismo cuerpo nos dice, o sea, tus pensamientos pesan más que los kilos que tienes, ¿no? entonces es como sentir a nosotros, inclusive hasta la expresión corporal que nosotros damos, es como estar todo el tiempo hasta agachados y, y sentir que los hombros así como todos cansados y es, a ver, desde ahí podemos cambiarlo, desde enderezarnos, desde poder estar cada vez más derechitos, de poder levantar eh, la cabeza, eso también nos ayuda muchísimo, también el cambiar nuestra postura física ayuda muchísimo y eh, cambiar también un poco la voz. No es lo mismo que, ay, es que pobre siento, ay de mí, no sé qué, inclusive hasta el mismo cuerpo se va sintiendo cada vez más pequeño, pero si nosotros comenzamos a mejorar esa parte de la postura, subir el tono de voz, dirigirnos desde otra forma, desde otra manera eso nos está ayudando a poder acceder a esa frecuencia y desde esa actitud el poder contactar, el poder hablarles y pedirles esa guía, pedirles esa luz, esa claridad y nos va a ayudar mucho a poder acceder porque son esos pequeños detalles que te llevan realmente a poder acceder a esa frecuencia es, y también ahorita me, este, me viene a la mente esa parte de hidratarse. Mientras más hidratado esté tu cuerpo, eh, mejor vas a tener esa conciencia para poder eh, conectar con los ángeles. Eh, estate muy consciente, muy alerta, observa tus pensamientos, observa tus ideas, observa tus acciones, porque eso te está llevando a realmente estar o no estar en esa frecuencia angelical. Eh, y bueno pues ese era el tema del día de hoy eh, te recuerdo que puedes seguirme a través del canal de YouTube si tú te perdiste algún programa puedes entrar y eh, ver ahí los programas que ya están eh, en, el, en la red así que eh, bueno pues entra entra por favor al canal de YouTube regálame ahí manitas arriba en todos los programas eh, y eh, comparte, comparte que este programa está hecho para que cada vez entremos más almas en conciencia, entremos cada vez que seamos una comunidad cada vez más grande de, de hacernos conscientes, de hacernos eh, cada vez más lúcidos y cada vez abrir más y más esa puerta a la conciencia a, a darnos cuenta que realmente somos ese amor, que realmente somos esa luz y que no todo el tiempo estamos eh, en esa luz y que todos nuestros pensamientos nos empañan, que todas nuestras emociones nos empañan, que toda esa... Eh, Emociones, sentimientos, pensamientos, acciones nos van, han ido empañando demasiado para poder ver con claridad y que conforme vamos limpiando y limpiando y limpiando, accedemos cada vez a más a la conciencia que sí soy, que soy ese amor, que soy esa dicha, que soy esa alegría, que soy esa paz. Y bueno, eh, dicen por acá, dice muy interesante el tema, eh, dice Claudia Reyes, Nina Mar, dice gracias gracias por compartir, mañana tenemos meditación a las 7 así que eh, nos vemos mañana, te recuerdo que mañana vamos a estar en meditación y eh, jueves de mensajes jueves de mensajes angelicales muchísimas gracias por haber estado por haberme acompañado nos estamos viendo eh, en la próxima Gracias, gracias a todos y como siempre me despido deseándoles que un ángel los lleve bajo sus alas, los cuide, los bendiga, los proteja, los llene de luz, de amor, de conciencia, de dicha y eh, deseo que su hogar esté plagado y lleno de ángeles, que los llenen de armonía, de paz, de tranquilidad, que cualquier persona que pise su hogar sea curada, sea sanada esté justo en esta frecuencia. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Bye, bye.